Eso es así. Bien, bo, nos quedan unos minutos antes de hacer la pausa y quiero aprovecharte por tu conocimiento y experiencia en los temas de seguridad social y demás. Bienvenido, sigue siendo preocupación de que todavía hay centros médicos privados que aunque la persona vaya con su carnet de seguro y debidamente afiliado a cualquiera de las ARS, tienen que hacer un depósito para ser atendido. Bienvenido, precisamente el presidente de lo que es la Cisarril en el día de hoy, el doctor Jesús Fergiles, ya reiteró eso no se puede llevar a cabo, bienvenido. ¿eh? Eso lo hacen algunas clínicas privadas en desacato a la ley que dispone que los pacientes, los afiliados asegurados deben recibir el servicio y estar cubiertos por su seguro, por su ARS y su prestadora de servicios de salud están obligadas a ofrecer ese servicio sin, sin esa parte, sin desembolsillar el sí, paciente ese dinero. Entonces esas clínicas que hacen eso lo hacen en desacato a la ley. Entonces para eso tienen eh, la DIDA sí. que es la defensa es la que está encargada de la defensa la información a los afiliados para que presenten su queja allí y la DIDA diligentemente, conozco muchas personas ahí, claro. le van a, a asistir para que esa clínica no cometan ese abuso, muchos ciudadanos no conocen sus derechos pero por aquí y el mismo eh, Félix Iglesias quien es el, de, de la, el superintendente de, la, de, de salud, salud y, y riesgos laborales claro. eh, ha informado que pueden llevar la queja a la Cisarril para ello tomar la determinación y además asist, dejarse asistir de la DIDA, que es la dirección de información y defensa de los afiliados al sistema de la seguridad social. Bien, mira, yo lo he dicho reiterativamente y sé que hay dos centros muy conocidos que tengo quejas. Tengo quejas de personas que me la han hecho llegar precisamente de lo que es eh, el, el, el, la Plaza de la Salud, bienvenido, de Sedimá también. La tengo queja gente que me la han mostrado, bienvenido que al momento de él exigen ese depósito, yo creo que eso debe ser ponderado, porque si usted tiene toda una vida pagando un seguro que usted cumple religiosamente a través de su empleador, no es posible que eso no sea la suficiente solvencia o garantía moral para usted recibir las atenciones, y muchas veces se ve usted en la dificultad de tener que salir a buscar dinero a tan prestado, a rédito para poder hacer dicho depósito, bienvenido eso no es posible, yo creo que ya se debe otemperar, y esto que ha dicho el doctor Jesús Ferri Iglesias, de Debe ser escuchado por estos centros de salud, bienvenido. Eso no puede estar pasando en nuestro país, bienvenido, ¿no? Así es, y el sistema eh, de la seguridad social cumple con su función, pero no, eh, los particulares, el dominicano, lamentablemente decirlo, está muy acostumbrado, estamos muy acostumbrados a actuar al margen de las leyes. No solamente en la salud, en, en la salud se siente eh, porque es catastrófico cuando una persona que paga su seguro no recibe sus atenciones. Uh -huh. Pero en ninguna parte, en el tránsito es un ejemplo eh, digno de, de, de tomar en cuenta, tampoco la gente cumple con ninguna ley uh -huh. Nosotros tenemos que abocarnos como nación, ...a cumplir las disposiciones... ...incluso si no estamos de acuerdo con ninguna... ...con alguna legislación que... ...entendamos que nos puede perjudicar... ...pues para eso están incluso los canales... ...los políticos y los partidos... ...para que se canalicen las modificaciones... ...y se discuta una legislación acorde... ...pero mientras tanto... ...hay que cumplir con las leyes... Es ...y así. con esa tarifa... ...que tiene por ejemplo la, los reglamentos... ...de la 8701 que es la ley... ...del sistema dominicano de la seguridad social con esa debe manejarse, porque esa es la legalidad. Ahora, ustedes pueden discutir con los sectores una nueva o una modificación a los fines de que económicamente sea sustentable, que es lo que muchos médicos y clínicas eh, pues se quejan. Muy bien, bienvenido. Tenemos que hacer la pausa para venir con la doctora Katherine Medina, hablarle de odontología especializada, así que nos vemos en un esa minuto. Esa si sí nos cobra extra. Por no, el no, esa, a esa no hay que darle abono para atenderse. Ahí usted va y se atiende de inmediato. Hacemos una pausa, retornamos en breve.